que hemos abordado hoy en la sesión de la mañana eh, son temas vitales para nuestra sociedad donde se ha reparado de forma muy amplia eh, en el cómo resolver todas las problemáticas en primer lugar las relacionadas con la corrupción, las ilegalidades y por otro lado el tema de, de la densidad de eh, demográfica de, de nuestro país y cómo abordar desde el punto de vista de lo más humanista, equitativo posible y justo además, cómo, cómo abordar desde el punto de vista social todos los actores implicados en, en darle solución, por decirlo de alguna manera, pero siempre y quedó bien claro que es vital también. La, la integración del pueblo, o sea la participación popular que puede apoyar no solo con sus opiniones, sino también con su. En el, a la hora de actuar y de, y de viabilizar cualquiera de, de estas problemáticas que hoy para nadie es un secreto, afectan el, el buen desenvolvimiento de nuestro, de nuestro desarrollo, amén, de las fuerzas externas que, que pretenden poner freno al desarrollo de nuestro socialismo, de nuestra sociedad y, y quizás poner en duda a nivel mundial la, la credibilidad del socialismo que en Cuba se, se pretende y se ha luchado desde el 59 por lograr todos esos espacios, todas esas justezas que justamente es lo que ha caracterizado nuestro país, nuestro gobierno y bueno, una exhortación por supuesto al pueblo a que forme parte indisoluble de lo que es el, la gestión gubernamental que está muy enfocada, yo diría que muy bien enfocada a darle solución a todas estas problemáticas que hoy lamentablemente nos golpean. Después que termina un periodo ordinario de sesiones como, como este que estamos haciendo ahora, ¿qué hace eh, un diputado una vez que llega a ese territorio? Sencillamente, eh, nosotros somos, ahora mismo aquí, somos el pueblo de Cárdenas. Somos una representación de Cárdenas en este, en este momento. Por tanto, cuando regresemos a Cárdenas, obviamente, nos incorporamos, nos debemos incorporarnos, más parte, sugerir, apoyar, irnos. Eh, ya vamos inyectados, por decirlo de alguna manera, de lo que pretende lo, los lineamientos de, de la política en sí que, que se genera a nivel central. Y que, bueno, la misión nuestra justamente es eh, dar un acompañamiento, por decirlo de alguna manera, un acompañamiento a a lo que ya está estructurado partiendo de bueno eh, las nuevas formas de gestión que hay, la autonomía que se ha pretendido. O sea que lo mismo, no es lo mismo que pasa en Cárdenas que puede pasar en otro territorio. O sea, hay particularidades que bueno debemos eh, integrar, apoyar, dar ideas.